amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal y hoy tenemos acá gente un samsung a 30s la cual está bloqueado por cuenta de google y tenemos la seguridad de android 11 en este caso tenemos un binario 4 y les vamos a enseñar a gente cómo eliminar la cuenta de google con un método muy importante para eso tenemos que utilizar nuestra computadora y también un teléfono de uso personal para hacer un proceso acá en el teléfono principal gente primero lo que vamos a hacer en el teléfono de uso personal es agregar nuestra cuenta de google es decir nuestra cuenta de google para descargar aplicaciones y nuestra cuenta de samsung account entonces como lo pueden agregar ustedes yo muchas personas saben creo yo que nos vamos acá a sacar la opción de usuario y cuentas o cuentas y respaldo y acá administrar cuentas y acá lo tenemos como ustedes pueden ver yo tengo tanto mi cuenta de Google que está con el loguito de Google y tanto mi cuenta de Samsung Account. Si ustedes no tienen gente, pueden, tienen que crearse para que sí les funcione el método, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Una vez que tengamos esas dos cuentas, una vez que tengan esos dos requisitos, listo. Entonces, como le estaba repitiendo, hay que crearse nuestra cuenta de Google y nuestra cuenta de Samsung Account. Yo ya lo tengo iniciado. sesión acá las dos cuentas. Entonces, lo que voy a hacer es irme al inicio del equipo. Y entrar a la página de Galaxy Store Perdón, Play Store de Samsung Listo, este es un equipo Samsung, ambos equipos tienen que ser Samsung obviamente para que funcione el método Una vez acá en el buscador de la parte de arriba Vamos a buscar esta aplicación que tengo acá Alianza Shade X Buscamos entonces, vamos a conectarse A Wi-Fi porque no está conectado Para que nos aparezca la aplicación A ver Listo, acá vamos a reintentar y vamos a esperar gente, ahí como tú puedes ver yo lo tengo la aplicación ya instalada entonces si es que a ustedes por ahora les pide actualizar solamente tienen que actualizarlo gente ahí lo voy a abrir, una vez que abran esta aplicación gente es el contorno acá va a tener que donde les dice poner nombre de usuario y clave pero en este caso no lo vamos a iniciar sesión y si ustedes no tuvieran ese nombre de usuario tienen que dar en la parte de abajo en registrarse una vez estando acá en la página gente lo que vamos a hacer es deslizar hacia arriba y marcar la opción de estoy de acuerdo y se van a registrar en este caso. Van a crear una cuenta, como les repito, de Alien Shale. Una vez que han creado, yo ya lo tengo todo listo, gente, para hacer el proceso y el video más rápido. Entonces, una vez que lo crean, lo van a guardar. No se van a olvidar eso porque es muy importante. Yo ya lo tengo guardado, gente, en aparte, y no lo voy a utilizar en el dispositivo principal. Listo, ahora sí, ya vamos a dejar este dispositivo encostado y vamos a coger el dispositivo que tenemos bloqueado por cuenta. En este caso lo primero que vamos a hacer es conectarse a Wi-Fi, gente, ya que es un dato muy importante para hacer el proceso. Acá por ejemplo me voy a conectar yo a Wi-Fi para hacer el proceso. Entonces, Listo, me conecto. Esperamos que se conecte. Y es acá donde vamos a utilizar la computadora, gente. Acá les voy a dejar un programita yo para que ustedes puedan descargar. Ahora vamos a tratar de que no presione nada les voy a dejar un programita que sería Sanfirm, se llama, es un programita que ya lo tengo ahí en varias partes, porque ustedes lo pueden descargar de mi blog les voy a dejar el link de la descripción del video listo, abrimos este Sanfirm gente lo damos así y esperamos que se nos abra gente. esto tarda un momentico, pero si sí nos funciona, ya, sé, ya que lo he aplicado en muchos métodos, yo este programita lo he utilizado y si sí nos funciona al 100% entonces vamos a esperar que se nos abra y está abriéndonos listo como ustedes pueden ver ya se nos abrió ahí el programita ¿Qué pasa gente acá cuando para que ustedes puedan utilizar este Sanfir para los drivers por ahora si les da file tienen que antes de eso deshabilitar controladores firmados para que puedan utilizarlo en este caso de los drivers listo ya yo lo tengo en el programa voy a ir a la opción de Android Tools en la parte de arriba luego bajo a donde dice Bypass FRP y acá voy a conectar mi dispositivo con un cable USB listo entonces lo voy a conectar gente esperamos ahí entonces como ustedes pudieron ver ya estoy conectado al dispositivo y lo voy a dar en esta opción donde dice Auto Bypass FRP Método 2 esperamos ahí un momento más gente que nos dan un aviso hacia la pantalla listo, ahí lo damos en ver y desconectamos el dispositivo una vez que hayamos hecho ese proceso no vamos a utilizar más la Sanfir vamos a utilizar pero al último cogemos el dispositivo nos vamos acá aceptar y continuar a ver aceptar y continuar no gracias y listo gente eso es solamente para que nos mande el navegador gente no va a eliminar la cuenta eso eso es solamente para que nos mande a Google listo, acá vamos a buscar la página de los cracks de GSM Neo esta página que tenemos acá, 9 FRP, abrimos la primera y te va a cargar un menú de aplicaciones, gente. En muchas aplicaciones te llevará al. Si tu dispositivo lo tiene instalado, o si no, en muchas te pedirá descargar. Pero como Android 11 ya no nos permite instalar ninguna aplicación, gente, lo que vamos a hacer es muy importante. Vamos a ir acá al drenaje de ajustes y nos llevará a ajustes del teléfono. Acá voy a yo entonces a hacer una configuración para subir el brillo. Listo una vez que estamos acá en ajustes vamos a ir hacia la opción de cuentas y respaldo y acá lo voy a dar en administrar cuentas ¿Qué vamos a colocar acá gente acá no vamos a colocar la cuenta de google porque no nos va a permitir pero sí puedo conectar la cuenta de samsung account que lo tengo en la parte de acá eso sí, normal me va a iniciar sesión gente entonces para eso yo voy a colocar la cuenta de samsung account listo ahí lo tengo lo voy a dar en siguiente y vamos a colocar la contraseña ahora vamos a dar en siguiente Ahí nos dice que la contraseña está incorrecta. Vamos a volver a intentarlo. Listo, entonces lo damos en siguiente. Ahí nos va a llevar gente a lo que sería los términos. Aceptamos. Y acá nos va a pedir un código de verificación. Ahí, como tú puedes ver, te muestra los dispositivos que tienes iniciado sesión. Yo lo voy a dar acá en otro dispositivo. Nos va a llegar la notificación. Vamos a ver, ahí nos va a decir que estamos intentando, acá le damos que sí, y te va a lanzar un código hacia la pantalla. Listo, vamos a copiar ese código, y lo damos en verificar. Listo entonces, eso sería todo, ya está iniciado sesión, vuelvo a retirar el equipo, ya no lo voy a usar más, solamente voy a utilizar el que está bloqueado por cuenta, acá le damos en cancelar y ya se inició sesión, de ahí podemos ver que ya está el nombre y el correo listo, una vez que hayamos hecho eso gente, lo que vamos a hacer es volver hacia atrás, y ubicarnos nuevamente acá en cuentas y respaldo pero acá, lo que vamos a hacer es muy importante, voy a volver al equipo que tenemos, el A10 vamos a ir nuevamente a ajustes, en el equipo de uso personal vamos a ajustes acá lo que vamos a hacer gente a ver, vamos a Listo, acá en el equipo de uso personal me voy a ubicar, gente, acá donde dice cuentas y respaldo Y lo que voy a hacer acá es muy importante, voy a hacer una copia de seguridad de datos, gente Acá donde dice Samsung Cloud, voy a hacer una copia de seguridad Damos clic ahí entonces, esperamos un momento Ahí te aparece marcado solamente la opción de aplicaciones Normal, le vamos a respaldar Y esperamos que se haga una copia de seguridad de todas las aplicaciones que está en el dispositivo esperamos entonces eso gente no tarda mucho listo como podemos ver ahí se hizo ya la copia de seguridad lo damos en realizado y listo eso sería todo ya vamos a dejar de nuevamente el dispositivo a costado y tomamos el que está bloqueado por cuenta nos ubicamos acá en las mismas opciones de cuentas y respaldos pero en este caso no vamos a hacer una copia sino que vamos a restaurar entonces esos datos que hemos hecho que hemos hecho una copia de seguridad en el anterior dispositivo vamos a restaurarla acá en este dispositivo ahí lo damos en restaurar datos, nos va a pedir actualizar, normal gente, lo actualizamos volvemos a darle ahí, dice actualizando aplicación y solamente esperamos que se actualice listo gente, aquí ya se actualizado, lo doy en restaurar datos nuevamente y ahí te va a aparecer que selecciones el dispositivo, en este caso hemos act activado la aplicación en la 10 hemos descargado, lo vamos a dar ahí y acá te va a pedir marcar gente, acá en la flechita lo damos a un costado y ahí te sale marcado todas las aplicaciones lo que vamos a hacer es dar, deseleccionar todas de arriba y solamente hacer copia lo que sería Allianz Shale y lo damos en realizado una vez hayas hecho eso le damos en restaurar y en la parte de abajo le damos instalar esperamos que se restaure entonces Allianz Shale es una aplicación probablemente que se va a activar se va a instalar en nuestro dispositivo que está bloqueado por cuenta esperamos que se termine todo el proceso eso no tarda mucho solamente tenga paciencia gente listo lo damos en realizado y más tarde una vez que hemos hecho eso vamos a volver hacia atrás, hacia atrás nuevamente hacia atrás, hacia atrás hacia atrás y nos vamos a quedar en el menú de GSM Neo. listo acá lo que vamos a hacer es acá tenemos la aplicación de Alien Shield como tú puedes ver con una flechita y sin una flecha lo vamos a dar en la opción donde está con una flechita y como tú puedes ver se te va a abrir directamente la aplicación Acá lo vamos a dar en próximo, próximo, todo próximo. Listo, acá vamos a colocar entonces nuestro usuario que hemos, nos hemos creado. Listo, lo vamos a colocar. Entonces vamos a iniciar sesión ahí. Lo vamos a colocar nuestra contraseña. Listo, entonces lo doy a registrarme. Esperamos un momentico, gente, que se nos inicie sesión. Y como tú puedes ver, se nos ha iniciado sesión correctamente. Lo damos en próximo. Acá hay que habilitar esta opción donde dice administrador de dispositivo. Lo activamos. Acá lo damos en activar, gente. No se olviden, eso es muy importante. Lo damos en próximo nuevamente. Acá donde dice Kenox, vamos a activar. Esto vamos a activar, gente. Es muy importante. No se vayan a olvidar porque si no, no les va a funcionar en la Sanfir. Listo, le damos en aceptar. Esperamos un momento. Le damos próximo y terminar ahí lo vamos a terminar gente entonces, nuevamente, y como tú puedes ver acá en la parte de abajo administrador, y Kenox se nos coloca de color verde, en muchos dispositivos no tiene Kenox gente, ya que este método no les va a funcionar, una vez que tengamos eso gente, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir nuevamente a la Sunfield, vamos a abrirlo, ahora nos vamos al dispositivo en administrador, damos en Close, acá vamos a buscar la siguiente opción, yo lo voy a, buscar con este nombre a ver lo voy a buscar con mode para que me aparezca más rápido en este caso la opción viene a ser service mode lo que tenemos acá le damos un clic nos va a llevar a este menú recorremos hacia la izquierda y nos ubicamos en la opción de arriba donde dice actividades listo ahí vamos a subir hacia todo el menú hacia arriba contamos tres opciones 1, 2, 3 y acá nos ubicamos donde dice mode muy Activities USB Settings Abrimos opción y lo damos en Abrir, acá nos va a pedir Que seleccionemos el puerto, lo damos en MTP ADB Y listo gente, una vez que hayan hecho eso Vamos a la Sanfir Y vamos a conectar nuestro cable USB Hacia la computadora Y acá nos vamos a ubicar en la opción Que tenemos en la parte de acá arriba Donde dice Android Tools Pero ya no en la opción By Bypass, sino en la opción Service Lo damos en Service Listo, lo damos ahí service. Y en la parte de abajo lo damos reset FRP. Listo, ahí vamos a esperar que se dé el proceso. Acá en el dispositivo te va a pedir permitir. Damos permitir. Si te pide otra vez, nuevamente permitir. Listo, gente. Entonces ya ahí reinició el dispositivo. Solamente nos ha pedido dos veces permitir. En muchos dispositivos te pide más. Es normal, gente. Y ya eso sería todo. Esperemos entonces que nos inicie el dispositivo con la cuenta eliminada ahí como tú puedes ver está reiniciando el equipo y se nos va a prender pero ya 50 si tienen algún error gente lo que tienen que hacer ustedes es restablecer de fábrica pero ya en este caso eso sería el FRP definitivo para este dispositivo A30S en Android 11 ahí nos va a empezar a parpadear la pantalla por unos, buenos... por unos segundos pero desde luego se va a quitar gente si el problema persiste con esto gente de la pantalla solamente tienen que hacer un hard reset o restablecer de fábrica listo ahí ya quedó entonces desbloqueado completamente el equipo eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un